Gracias, Francis. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado No me cojan de pendejo. ¿Por qué? Porque se está ventilando algunos casos en la justicia nacional de trascendental importancia, porque de ello depende en muchos de los casos la situación que estamos viviendo en cada provincia, en cada barrio, de nuestra geografía nacional. También de ello depende la equidad y la redistribución de los recursos del Estado en los diferentes estamentos de la sociedad dominicana. De ello depende también en gran parte de que no haya sangre en los hospitales, de que no haya curitas, para dar por lo menos una salud de calidad en los hospitales a cada dominicano. También depende de que haya más de un millón y medio de déficit habitacional donde faltan vivienda a nivel nacional en derechos que cada uno de nosotros tenemos, de una educación de calidad sin politiquería gracias Gracias, Tere buenos días gracias por este cafecito tan bueno y resulta que todos nosotros hemos sido eh, informados por los diferentes medios locales lo que se está siguiendo actualmente en el caso de del tema Odebrecht y vimos a un procurador hablar con mucha sonoridad de la presentación de las pruebas y de los nuevos o de los imputados en el caso de Odebrecht y hay algunas algunos detallitos que tenemos que sacar en cuenta para poder llegar a la conclusión de lo que quiero expresar primero Decirle que del 100% de todas las obras de Odebrecht, solamente el 5% fue conocida en el gobierno de Hipólito Mejía. Y solamente una obra se inició en el gobierno de Hipólito Mejía. Aún fueron aprobados dos. Finalito y el agueducto de, de, de, la línea, de la línea noroeste solamente dos uno se inició en el gobierno de Hipólito Mejía todos los demás se iniciaron los demás gobiernos y las adendas que se hicieron a esos dos proyectos después que Hipólito Mejía sale fueron las grandes llegamos a ese 5% sin embargo, ese tiene tres imputados, ese 5%. Tiene a Andrés Bautista, tiene a Rodríguez y tiene a vázquez Tiene tres. Uh -huh. Con el 5% de las obras, iniciándose una sola en ese gobierno. Y la mayoría de los adendos haciéndose en otros gobiernos. Tiene tres. Aquellos gobiernos que tienen el 95% de las obras de Odebrecht Tienen dos Tienen a Díaz Rúa como ministro de obras públicas Y tienen a Tommy Galán como senador de la república Ahora bien, ese hay que separarlo porque el 55% de los fondos entregados por Ángel Rondón por asunto de soborno de la compañía Odebrecht se hizo desde el 12 al 14. 50 y pico de millones de dólares se entregaron del 12 al 14. Si usted le quita esas partes, usted está dejando durante los gobiernos de... Leonel Fernández a Díaz Rúa exclusivamente. Ahora, usted está dejando durante el gobierno de Danilo Medina, los gobiernos de Danilo Medina que obtuvieron el 55% de esos sobornos en los años 12 al 14 solamente a Tommy Galán, un solo senador. Entonces, la compañía admite que se dieron 92 millones de dólares. En la suma que hay con Díaz Rúa, con, con Ángel Rondón hay 127 millones de dólares prácticamente porque lo que falta son cositas sin embargo ahora no encuentran a, a quién fue que se le dio el dinero procurador ahora la suma no dan porque falta gente para darle dinero no se la dieron a Tommy Galán Tommy Galán solamente no pudo haber recibido el, el 55% de los sobornos ni los otros haber recibido el otro 45% de los sobornos. Eso, eso no tiene una explicación lógica. Y lo otro, los senadores que obtuvieron, que estaban presentes, y los legisladores que estaban presentes, el 65% de todos esos contratos fueron conocidos en la presencia de Párez Pérez, de Abel Martínez, de Cristina Lizardo, y no están ni siquiera mencionados en ese expediente por el pregunta, ¿pero cómo es eso hasta el 14, cuando aún hay obras construyéndose por Odebrecht y se le debe dinero a Odebrecht de esas construcciones? Resulta ¿Es que... ¿Es porque quieren separar? que el 16, las elecciones y la reforma del 15, no tuvo nada que ver. Resulta que sacan... Cuando a Punta sabemos Catalu que todo el dinero que llegó para comprar voluntades de ese Congreso y transformar la, la Constitución, fueron 4 millones de dólares que entraron al país, que a su cambio eran 200 millones de pesos, que ellos lo saben que están ahí. Resulta que sacaron a Punta Catalina, eso iba Francis, sacan a Punta Catalina, que es el proyecto mayor que hay, y la grande cosa que se hicieron en campañas electorales, porque este era el modus operandi de la compañía Odebrecht, controlar y dirigir las campañas electorales y sobornar a todo el que hubiera que sobornar. Ahí viene reelección por reelección. Y se sobornó a todo el que había que sobornar y la constitución fue modificada antojadizamente por un propósito de reeleccionista. Se hizo a base de soborno. Sacan a Punta Catalina del expediente y la hacen santa. Y resulta que Catalina, si usted lo busca, esa palabra, Catalina, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el significado de Catalina es excremento humano. Ese es el significado de Catalina. Excremento humano. Pues podríamos llamarle y es válido. Claro. Ya. Bendecido la, sean lo que la le pusieron planta el nombre. De excremento, de humano, excremento humano. Que está en, en, en, Baní, en por, Baní y por allá. En, en Baní. Sí. Excremento humano es lo que significa Catalina. Primero hecho en terreno no propio, Francis. Eso te iba a preguntar. En, ¿Y el terreno? En terrenos que son privados. Supuestamente. En un arrendamiento a 50 años Y vaya usted a, a, a pensar todo lo que eso costó Más de 100 millones Y están los, los santos de este país está los Bichini, claro, eh, está Juan Bichini claro, el joven claro. Está Don Pepín Corripio Sí, a, arriba de eso vamos a tener Y el que, resto que lo acompaña Vamos a tener que pagarle 708 millones de dólares a la compañía diría yo como soborno por el silencio. Entonces, hoy nosotros tenemos la condición de decir que son mucho más de lo que nos han presentado. Apenas siete. El procurador tuvo una eficiencia tan grande que de 14 dejó seis y luego trajo otro que son siete. Extraordinaria eficiencia. Ahora, tres son del PR, de lo que eran del PRD, que ahora son del PRM. Y solamente tuvieron en el 5%. ¿eh? El otro 95% apenas tiene dos. Apenas sí. tiene dos. Díaz Rúa y Tommy Galán. Porque Ángel Rondón no, no es. Eh, parte del gobierno. Parte ¿no? del gobierno. Y Pitaluga tampoco es parte del gobierno. Entonces, solamente dos. Tienen todo el soborno, señores, del 95% de Odebrecht. Vaya perla, ¿eh? Vaya perla. Y luego se destapa Domínguez Brito diciendo... Esa montaña, en legalidad. esa montaña de legalidad. Y envía una carta al presidente del partido de la liberación solicitando la expulsión de Díaz Rubas y Feli Bautista. Sin embargo, ese Feli Bautista que sacó más de, cien, más de 60 mil votos por encima de la población de San Juan, porque la Junta ni siquiera pudo controlar eso. Se le fue de la mano el señor y sacó más de 60 mil <risa> votos por encima de la población de San Juan. Ese Félix Bautista estaba en las calles buscando la reelección de Danilo, aún sabiendo lo que era y lo que había y lo que hacía, pero era bueno para convencer a Leonel en ese momento, para hacer reelección, para pedirle a Leonel, Leonel, acepta la reelección con Danilo, eh, eh, vamos a estar protegidos, era bueno en ese momento, entonces... Ahora no. Ahora no, ahora no es bueno, y viene entonces esta montaña de legalidad interesante y de moralidad. Es que, que de la vida política la... la... La oposición no ha producido los daños no. contra los peledeístas Que debiera ser así, que sean los de afuera que ellos, mismos. que ellos mismos Vamos a escuchar este contacto telefónico Buenos días Buen día Cerraron, ah, ok Llámenos nuevamente Es importante para nosotros opinión es importante. Eh, ahora viene la montaña de legalidad, para espere Y hace esa lectura Pero venga acá cuando ellos tenían caso con la justicia, que lo estaban ventilando, que el mismo Domínguez Brito era procurador, ¿por qué no lo suspendieron? Ni pidió eso. Ni pidió eso. Ni lo sometió. Ni lo sometió. ¿Por qué entonces tiene que ser ahora? Casualmente ahora. Y lo que más exalta el procurador Jean Alain es que no tiene cómo demostrar su riqueza. Ahora, que nos demuestre a nosotros, que le demuestre a la justicia, que le demuestre al pueblo dominicano pared Pérez Si él tiene cómo demostrar la, la riqueza que posee No es que estamos siendo eh, abogados del diablo con Félix Bautista y Díaz Rúa, de ninguna manera no, Pero que no nos cojan de tontos, en la que no nos quieran coger de tontos, Francis Es la presentación de cuando sí, cuando no, que Oígame, ellos hacen en ese PLD, un partido podrido, en ese comité político podrido, se pueden sacar algunas personas, pero la mayoría no tiene cómo demostrar su riqueza y la mayoría de los funcionarios no tienen cómo demostrarla. No tienen. Y hemos heredado en 20 años de gobierno del PLD una banca eh, 44 bancas Por cada kilómetro Por cada aula educativa Ah, por cada aula Hemos heredado del PLD Que la drogadicción y los puestos de droga Se han multiplicado por mil Hemos heredado del PLD Esta criminalidad que nosotros vivimos la falta de Que ellos seguridad. llaman percepción Claro, que llaman percepción Eso es lo que hemos heredado y hemos heredado esta distorsión de la justicia dominicana, tan necesaria para poder tener estamento de seguridad y de desarrollo, y la han destruido, la han acabado. El, uno de los que contribuyó a eso fue cuando era procurador que invistió encima de la justicia la razón por la cual él no apelaba al juicio contra Félix Bautista porque en Palacio se estaba negociando que bueno. iba a ser el senador de, de San Juan y que iba a ayudar a la reelección y todos se pusieron a una porque el, el discurso de Hipólito Mejía era combatir la corrupción y meter preso a Félix Bautista y todos se pusieron a una como única conducción de salvarse de salvarse todos se pusieron a una para liberarse de su condición Disculpa. porque no tienen cómo demostrar su riqueza. Ah, hay un llegó, contacto. Llegó la llamada. Vamos a Buenos, día. Hello. Buenos días. Aló. Buenos días. Aló. Sí, buen día. escuchamos. Es, esa gente lo, lo comenzó los eso. Esa gente dañaba el partido del PDD. Porque le voy a decir una cosa a usted. Yo no sé de política, ¿no? Usted sabe mucho. Usted sabe muchísimo eso. Pero. Pero pero lo entienden. El partido está jodón, que vean. Ellos, ellos quieren seguir en poder. por un lado, el otro por un lado. Están, están, están, están los en modo gallo ahí. Entonces, eh, eh, esa corrupción que la gente tiene ahí. Ya de, de ellos ahí, que sacando del partido, el rubo ese, eh, que es riquísimo. Señores, Entonces, miren. Muchísimas gracias. El expediente... De la defensa que llevó Díaz Rúa ahí, tiene 206 testigos. Y por su parte, la Procuraduría lo acusa de haber recibido 101 depósitos de Odebrecht. Ahí es que sumado hacen casi 127 millones de pesos. El expediente eh, de defensa que lleva Díaz Rúa tiene como 15 cajas. El que lleva Andrés Bautista tiene como 20 cajas. Eso va a durar hasta el 2021, al 2022, llevándose esa novela, y esa novela, y esa novela con esas tres gentes. Embullando al pueblo, mientras todo lo demás se van a unir en uno otra vez como sucedió en el 16 para defenderse. Porque ellos tienen un motivo. Tienen un motivo que si pierden la cárcel del país no van a dar para tantos ladrones y tantos delincuentes y tantos saqueadores, por lo tanto tienen un motivo que los une, el motivo que los une es librarse de la cárcel y seguir con la impunidad y seguir con el resguardo, con la justicia blindada, amañada y arreglada a su antojo, a su camisa, a su traje, a su medida. Y la oposición tiene un motivo. Y la oposición tiene un motivo que lo empuje a unificarse para liberar a este país de eso que estamos viviendo hoy, pero de mucho, eso que nos avergüenza. Pero muchos motivos tenemos. Nos avergüenza como dominicano a nivel mundial lo que está pasando aquí con la justicia. Señores, cuando salió a la luz nuevamente el caso Félix Bautista, 37 millones de personas a nivel del mundo pusieron algún ícono en, en, en, en, en las redes, algún reflejo, y más de 7 millones respondieron, ¿Cuál es la tendencia del mundo, señores? Que República Dominicana esté puesta en los estandartes de los países más corruptos del mundo. Hazme reír del mundo. Que tenga que venir sacada por los cabellos. Que fue intereses locales que lo sacaron. Esa información desde Estados Unidos sobre Félix Bautista. Que no es una información nueva. Y sus medios de comunicación la divulgaron por todo el país y el mundo, porque en eso sí son eficientes. No son eficientes dándole seguridad ciudadana a este país. No son eficientes dándole salud de calidad a este país. No son eficientes atendiendo debidamente como deben de atender a los niños, a los envejecientes y dándole oportunidad de trabajo a los jóvenes. Ahí no son eficientes, pero sí son eficientes en medios de comunicación, para hacer creer lo que quieran al pueblo dominicano. ¿Qué motivo tiene la oposición para que los motive, valga la redundancia, a unirse como un solo bloque y salir entonces el patriotismo y de verdad liberar a este país de eso? Porque ese nombre tan hermoso que le puso Juan Bosch, a raíz de los años de, del doctor Joaquín Balader que estaba viviendo en la República Dominicana, partido de la liberación dominicana, lo han profanado, lo han asqueroseado, lo han estrujado, lo han ensuciado con su, con su modo de, de vivir, con su modo de compartir. Son muy pocos los que no tienen villas ostentosas y fincas suntuosas y edificios y torres dentro de ese grupo. Ah, vamos a sacar a Díaz Rúa, vamos a sacar a Félix Bautista, porque ellos están en una litis con la ley. ¿Qué burla más le quieren dar a este pueblo? ¿Y quién va a sacar a Pérez Pérez? ¿Y quién va a sacar a los demás? ¿Quién va a leer el dictado? Que no nos cojan de tontos. Nosotros, aunque ustedes crean que somos tontos, también pensamos. Y en estos momentos que esa justicia se va a prestar a recibir todo eso, lo que se espera es un juicio largo y tedioso, que nos va a llevar hasta el 2021, al 2022, escuchando testigos, dándole una novela más al pueblo dominicano. Exigimos que los recursos de campaña utilizados en el 12 y utilizados en el 16 salgan y los implicados también salgan para que de una vez y por todas este país se libere. Gracias, Fulvio. Esto esperamos y que maduremos como ciudadanos frente a esto.